Amigos, un saludo para todos. Soy Mauricio Duque de Seminarios Online. Presten atención. Necesito personas con o sin conocimiento en marketing digital o comercio electrónico que quieren o necesitan ganarse el 80% en comisiones directas a través de la plataforma de Hotmart comercializando todos nuestros productos digitales. Los hemos desarrollado específicamente para nichos que están desatendidos en Internet. Por eso se venden muy bien. Ojo, arriba de este video les dejo la información, sigan los pasos, conozcan los productos, conozcan la plataforma, entren al lanzamiento, sigan los pasos, no vamos a cobrarle absolutamente nada por 7 días, pueden ganar como mínimo 300 dólares. Ojo, esto es un reto, háganlo, no hay ningún tipo de riesgo, se los garantizo, pruébenme, un saludo para todos y los veo adentro, chao, chao.